Agradecido del lenguaje escrito, de lo que tengo y de lo que necesito, por aprender a distinguir lo que es bendito. Encuentro el símbolo detrás del mito: si hay demasiado, si es muy poquito, que es imposible comunicarse a gritos, que me devoro esos tollacos como pollos fritos. Tú puedes darte cuenta de cuando ya no es lo mismo, si es de mentira lo que no, cuando es un espejismo. Que no Primo que te has topado con el jefe del ritmo Si Dios ayuda al que madruga que hay el que no duerme Hay que tener mucho valor para quererme Hay que tener mucho cuidado con lo que uno quiere Y por lo que uno vive Y por lo que uno Yo no, ni todo tu equipo Lo quieren fácil pero yo se los complico Es que si no hay otro remedio entonces yo me sacrifico ha sido lírico en el espíritu Como lo digo yo, ni tú ni todo tu cruz Una mitad desmaña, la otra mitad virtud No me he quedado con nada más que tu ingratitud Comenzar desde cero, cambiar de latitud yo vengo del suelo, se miren mi actitud Manteniendo lo serio, como en el two. Hay que tener criterio, dominar la inquietud Si el tiempo me lo como, entonces qué es esto que aspiro No dependo de nada más que de lo que respiro La noche es toda mía, será que soy un vampiro La calle no perdona, hay que ponerse al tiro Natural, Natural.